Hola, hola, buenos días. Eh, por acá yo Hernández eh, saludándoles. Eh, bueno, les voy a compartir eh, para los líderes eh, un audio donde les comparto un poco sobre África eh, Arbitrage System. Primeramente, eh, el CEO de AFRIC es Jessam Michael. Él es un educador de moneda criptográfica y analista de criptoforex y de mercado fiduciario. Es un comerciante y un entrenador de divisas con más de 10 años de experiencia. Eh, ha desarrollado sus estrategias comerciales únicas que garantizan la preservación del capital y un entorno sostenible de la inversión. Ahora, eh, sobre AS, sobre AFRIC. Eh, es una plataforma de intercambio de divisas digitales que utiliza algoritmos eh, y negociación de alta frecuencia para comprar automáticamente divisas a precios bajos y venderlas a precios más altos esto es lo que se llama arbitraje y de esta forma generar eh, rendimientos altos como modelo centrado de moneda digital y transacciones de alta frecuencia, As ha construido un intercambio digital de clase mundial que ha creado un espacio de riqueza de primer nivel para inversores de todo el mundo. Eh, tiene sus certificados, eh, pueden pedirle a su líder eh, los certificados para que ustedes puedan verlo en, en, en Estados Unidos. Eh, certificados de buena conducta, también posee eh, un certificado de incorporación de la empresa, eso se lo pueden pedir a sus líderes. Eh, ahora nos preguntamos, ¿qué hace ASK que sea diferente a otras plataformas de comercio de arbitraje? Hay cuatro cosas importantes. Número uno, que es 100% descentralizada, es decir, que no hay intervención humana para el manejo de los fondos, de la inversión, ya que es bajo un contrato inteligente. Eh, número dos, es 100% sobre la blockchain. Eso no es ninguna plataforma Ponzi, todo es sobre la blockchain. Número 3. Eh, 100% prueba de liquidez manejada por Binance. Cuando usted, si usted tiene cuenta de Binance y recibe pagos de AFRIC, usted se va a dar cuenta de que no le envían de billetera a billetera, sino que le hacen una transferencia interna desde Binance a su cuenta. Y lo más importante, que 100% protocolo de contrato inteligente. Luego nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué hace As que sea diferente a otras plataformas de comercio de arbitraje? nuevamente, una es sobre, eh, corre sobre ASI, HFT y microchips que esos son una, tecnolog una tecnología eh, súper rápida, lo otro es que el 1.65% es el porcentaje de ganancia diaria que vamos a estar recibiendo y si a usted le gusta hacer network marketing, le gusta hacer equipo hay una comisión del 5% por las ganancias de, su, de cada persona, de su referido Afric no es multinivel, acá es unilevel, es solamente un solo nivel eh, de ganancias por un, una línea de referido. Otro punto importante que hace diferente a Afric de los demás es que no tiene cargos por retiro. Si usted retira 50 dólares, pues 50 USDT va a recibir. Eh, los exchanges con los que AS va a hacer los comercios son los exchanges más conocidos del mercado, como por ejemplo Huobi, Kucoin, Coinbase, OKX, Mexi y binance eh, acá ganando la diferencia en, entre los dos intercambios recordemos que eso es arbitraje compra bajo y vende alto ahí donde se genera pues el profit y la ganancia eh, de, del arbitraje Ahora vamos a platicar eh, sobre qué es el comercio de alta frecuencia. El comercio de alta frecuencia, también conocido como HFT, es un método eh, de comercio que utiliza potentes programas informáticos para realizar transacciones con una gran cantidad de órdenes en fracciones de segundos. Eh, vamos a ver la negociación algorítmica, también llamada comercio automatizado comercio de caja negra o comercio de, de algo, utiliza un programa de computadora que sigue un conjunto definido de instrucciones, que es un algoritmo para realizar una operación. El comercio en teoría puede generar beneficios a una velocidad y frecuencia que es imposible para un ser humano. Eso es lo que hace pues, el porcentaje de ganancias y además de aumentará a medida que crezca la comunidad. En este momento pues estamos iniciando con un ROI diario de 1.65%. Eh, durante poco tiempo vamos a subir a 2.2%, luego a 3%, luego pues subiremos al 5%. Primero Dios. Eh, ahora, eh, varias gente se pregunta: ¿existe un programa de afiliados en áfrica Arbitrage System? La respuesta es: sí. áfrica eh, maneja eh, una operativa. Um, Opera con una estructura, mejor dicho, de incentivos de referencia directa. Los referidos ganan una comisión del 5% de las ganancias diarias de sus referidos solamente. Recordemos que esto es Unilevel, un solo nivel. Otro punto importante es que mucha gente se pregunta eh, si necesita hacer eh, transacciones por, por cuenta propia de cada usuario. La respuesta es no. Acá todo es un sistema automatizado de alta frecuencia eh, que ejecuta 25, 21 operaciones en, eh, por día en promedio y no hay pérdidas. Otra de las preguntas muy importantes que se hacen muchos usuarios es qué es eh, un ciclo de comercio en as. Ahora, un ciclo. Es la cantidad de tiempo que eh, toma la transacción diaria para completar y devolver tanto su capital como sus beneficios. Esto es de que si usted hace su depósito a las 5 de la tarde, por ejemplo, tiene 24 horas para realizar los 21 trades en automático. A las 5 de la tarde, el día siguiente, eh, llegará la hora de su contador a cero. Y en ese momento usted tendrá 15 minutos para poder hacer el retiro de sus ganancias, en caso si lo desee. De lo contrario, eh, no lo toca y se hace un interés automático eh, interés compuesto automático uno de los puntos importantes a mencionar es de que alrededor de 3.5 millones de retiros se van a poder completar en tan solo un minuto ya que eh, la liquidez la maneja binance y, y todo es por medio de un contrato inteligente el retiro solo es posible al final del ciclo comercial de cada 24 horas entre el ciclo de comercio hay una brecha de 15 minutos para ejecutar su retiro, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. El límite de retiro diario es de 10 mil dólares. El máximo de retiro diario son de 10 mil dólares, para que lo tenga presente. Y el mínimo de retiro son 50 dólares. Recordemos que no hay cargos, no hay comisiones por el retiro de sus ganancias. Otra de las cosas es que se permiten múltiples cuentas. El, si, si el sistema detecta dos cuentas con los mismos datos, ambas serán suspendidas y todos los fondos serán congelados. Es decir, que no se permite repetir su correo electrónico ni su wallet de retiro, peor su número de teléfono. Otra pregunta muy importante que también se hacen eh, las personas. ¿El sistema de AFRIC Arbitrage System tiene verificación facial? La respuesta es no. AS simplemente emplea los servicios de un proveedor de SMS de autenticación de seguridad de primer nivel para generar una contraseña única, OTP, antes de autorizar cualquier retiro. Es decir, que cuando usted vaya a retirar su dinero de AS, usted va a solicitar un código de SMS que recibirá en su teléfono para eh, Autorizar el retiro. Ahora, ¿qué tipo de criptomoneda se invierte en AS? La criptomoneda es un stablecoin eh, que se llama USDT, se utiliza para el depósito y para el retiro. Eh, ¿La empresa AS ofrece una aplicación para teléfonos móviles? No, la aplicación no está disponible en la actualidad. Eh, por el momento, solo es por medio del sitio web. Así que por favor, no se confíe y no descarguen ninguna aplicación de la Play Store. Eh, te invitamos a unirte y experimentar pues, la última tecnología en arbitraje de criptomonedas. Mucha gente se pregunta, ¿cómo empiezo? Puedes iniciar con tres simples pasos. Número uno, haz clic en el enlace de registro eh, que te proporcionó la persona que te presentó este negocio, esta tecnología. Sigue el procedimiento de registro llenando los campos requeridos. Y tres, ir a depósito, copiar la dirección de cartera generada y hacer tu depósito. Para todo esto tenemos videotutoriales. pídele a la persona que te invitó. Eh, un video tutorial donde te explicamos paso a paso cómo hacer eh, tu inversión. Así que muchas gracias, eh, estamos para servirle.